mientras el presidente del norte se encontraba de visita en Ucrania Rusia probó un misil intercontinental esto lo están dando a conocer medios, medios norteamericanos, ahora importante este dato amigos de noticias de última hora y noticias internacionales mundo resulta y llama la atención esta noticia aunque no la ha confirmado el Kremlin pero ustedes saquen sus propias conclusiones en una CNN ha dicho que ante la llegada del presidente Joe Biden a Ucrania Rusia habría realizado el lanzamiento del misil potente Sarmat de Rusia apodado el Satán 2, esto lo está diciendo la CNN, pero no hay confirmación de estos datos por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia hasta el momento que estamos haciendo la grabación de este video. Según se dice la nota, Rusia habría notificado de esta prueba a Estados Unidos para ratificar que este lanzamiento no sería una amenaza para el norte ni para algún país en especial. Al igual recuerden que antes de que Biden viajara a Ucrania también pidió garantías de seguridad al Kremlin para poder viajar a Kiev y no esperar que algún misil le llegara cerca. Algo que le fue suministrado por parte de la misma Moscú, según las palabras del vicepresidente y consejo de Dimitri Medvedev. Dice la nota occidental que el lanzamiento posiblemente falló, porque de esto el presidente ruso no habló, el presidente Putin, en el discurso anual de la Duma rusa. recuerde que el misil Satan 2 es el más potente del mundo, o Sarmat, como se conoce, como es identificado en Rusia, tiene una dimensión de 35,5 metros de largo, pesa 208 toneladas, su velocidad es de 24.500 kilómetros por hora, se dice por parte de los expertos una de las características de este misil es que es 200 veces mayor de potente a la de Hiroshima, tiene la capacidad de llevar 10 cabezas nucleares grandes y 16 pequeñas o 15 ojivas termonucleares y es capaz de llevar 178 toneladas de combustible líquido y esta noticia, aunque no está confirmada, aún por el Kremlin lo está difundiendo la CNN, así como el noticiero Mega Noticias de ser cierto bueno, sería una señal de que las cosas están calientes y sin signos de mejorar entre Occidente y Rusia y es catalogado esto ahora como uno de los momentos cruciales y más tensos entre Rusia y Norteamérica y Occidente eh, tensiones muy altas desde el periodo de la Guerra Fría, a punto de que alguien apriete el botón rojo, que sería un desastre para el mundo. Expertos hablan que este tipo de pruebas Rusia lo hace con la intención de mostrar músculo militar a Biden y a la alianza que no cesa los envíos de armas a Kiev y coincide con el anuncio desde Moscú en la Duma rusa de suspender por parte de Rusia de estar dentro del tratado de armas de Star o nuevo start Putin hoy también estuvo en un multitudinario evento en Moscú con militares donde habla un tema referente a la operación en Ucrania y bueno, esta es toda la información que tenemos por el momento